1. Demonstrate comprehension about the conjugation of the regular verbs ending in ER in past tense or preterite. 2. Identify the stem of the regular verbs ending in ER and their corresponding endings for the correct conjugation in past tense or preterite. Spanish verb Conjugation Regular Verbs There are three different groups or categories of verbs in Spanish. These groups are determined by the ending of the last two letters of the verb in infinitive. AR verbs like amar to love, ER verbs like beber to drink, and IR verbs like vivir to live. Remember that the infinitive is the basic form of the verb Like to work, trabajar, to sleep, dormir, to run, correr, to fly, volar. All infinitive verbs in Spanish end in ar, er, or ir. The simple past tense or preterite. One, this is a very common tense in English and in Spanish. Two, remember in Spanish regular verbs... N in R, R, er, and Ir. 3. In Spanish, the past tense or preterite has a very easy pattern to follow with regular verbs. 4. All personal pronouns keep the same stem but different verb endings. It is quite similar to the verb conjugation in present tense but with different endings for the past tense or preterite. When we talk about conjugation of a verb means to manipulate the infinitive so that it agrees with all different personal pronouns. In Spanish, we can conjugate a verb like this in past tense or preterite. Comer, to eat. Now we're going to study the past tense. Yo comí. Tú comiste. Él comió. Ella comió. Nosotros o nosotras comimos. Vosotros o vosotras comisteis. Ustedes comieron. Ellos o ellas comieron. Veamos algunos ejemplos de verbos regulares terminados en ER en español. 1. Aprender.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 Er, regular verbs in Spanish, have two parts. One, the stem of the verb. Two, the er ending. The stem is everything that is left after we drop the er ending. Ending is the last two letters of the regular verb. In this case, is er. Veamos algunos verbos como correr, beber,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 For example, volver, to come back, we need to drop ER and the left of the verb. In this case, VOLV is the stem of the verb. Let's conjugate the verb VOLVER by just changing the endings. Remember, el verbo VOLVER, VOLV, is going to be the stem of the verb. One, I came back. Yo volví, E is the ending for yo, yo volví. 2. You came back, tú volviste, este is the ending for tú, tú volviste. 3. He or she came back, él o ella volvió, yo is the ending for él o ella, él o ella volvió. 4. We came back. Nosotros o nosotras volvimos. Imos is the ending for nosotros o nosotras. And in Spanish we say nosotros o nosotras volvimos. 5. You came back. Vosotros o vosotras volvisteis. Isteis is the ending for vosotros o vosotras. And we say vosotros o vosotras volvisteis. 6. You came back. Ustedes volvieron. Hieron is the ending for ustedes. Ustedes volvieron. Seven. They came back. Ellos o ellas volvieron. Hieron is the ending for ellos o ellas. Ellos o ellas volvieron. Recordemos una vez más las terminaciones de los verbos regulares terminados en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 Nosotros, nosotras entendimos. Vosotros, vosotras entendisteis. Ellos, ellas, ustedes entendieron. Yo no entendí porque hablaron en portugués. Bueno amigos, recordemos una vez más las terminaciones de los verbos regulares en el tiempo pasado. Como ejemplo tenemos el verbo hablar, que nos va a quedar hablé. Hablaste, habló, hablamos, hablasteis y hablaron. Recordamos que los verbos terminados en er o en ir van a tener las mismas terminaciones. Y nos va a quedar comer sería comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Y los verbos terminados en ir como modelo tenemos escribir. Nos va a quedar escribí.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 Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail .com. Explicación gramatical. Verbos regulares terminados en er o ir. El tiempo pasado en español.